Ok. Eh, bueno, hola a todos. Soy Ángel Cabaleiro y voy a dar la bueno, es un taller, de cómo crear una bolsa de empleo con WordPress y WP of Manager. Eh, bueno, ¿para qué cosas puede ser interesante crear una bolsa de trabajo? Bueno, puede ser para varios casos, ¿no? Por ejemplo, si tienes una comunidad y quieres ofrecer un espacio de intercambio de que alguien que necesita un, hacer un encargo de decir, bueno, necesito una web, necesito marketing o necesito tal, eh, y otra persona, ¿no?, y que hay de varios sectores puede ser interesante hacer una bolsa de trabajo para que gente publique ofertas de trabajo y otra gente aplique a ellas. ¿no? También, si eres un freelance y tienes mucho trabajo, es posible que te interese eh, delegar en otra gente, pero bueno, llega un punto que bueno, no tienes tiempo, entonces las vas subiendo ahí y que la gente se vaya apuntando, ¿no? y bueno, puede apuntarse más gente. O una empresa, pues, bueno, si no lo quieres tener en abierto, a lo mejor una empresa te interesa poner sus propias puestos de trabajo, entonces, pues hace la mítica la mítima sección de career o ofertas de trabajo y puede poner ahí sus cosas, ¿no? eh, En este caso, eh, Job Manager es el que suelo usar yo para bolsas de trabajo, a no ser que use Custom Post Types o algo, ¿no? Pero, eh, y lo bueno es que es gratuito, es eh, sencillo, de, bueno, ya, te, ya está todo creado, lo bueno, le falta el diseño y tal. Eh, y es automático, son los creadores de WordPress, entonces tienes ahí detrás una empresa importante de eh, lo malo del diseño Y bueno, ahora voy a ir directamente a hacerlo Tengo por si acaso diapositivas por si algo falla Y local <ríe> Un backup Vale, este. vale. Bueno, no lo voy a rezar al ¿sí? final bueno, tengo una instalación limpia, eh, lo primero que hago normalmente es quitarle la kismet y el hello porque me sobran, <risa> no los uso. Eh, entonces vamos a instalar el, el plugin, ¿Vale? es este, eh, wp-job-manager. La activamos. Vale, entonces aquí ahora nos aparece bueno, lo del seguimiento, que bueno, yo en caso de prueba lo quito siempre, eh, y nos aparece un asistente de configuración. Esto nos sirve para crear las páginas y que haga la configuración básica. Entonces le damos aquí y entonces nos vuelve a decir lo de si queremos compartir los datos de uso o si queremos empezar la instalación. Si le damos, nos da la opción de crear las páginas, la página de publicar un trabajo para que la gente pueda eh, publicar desde el frontend un trabajo, una oferta, un, un encargo, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Luego está el escritorio de encargo, de trabajos, que es donde se ven todos los trabajos que ha publicado la gente, bueno, normalmente las empresas. Eh, ah, no, bueno, este es el... No, este es donde... perdón, ¿eh? <ríe> es donde... donde el la empresa mira eh, su, sus trabajos y luego trabajos es donde, la, donde se miran las ofertas de trabajo eh, le podéis cambiar el nombre o crear unas o no, yo siempre creo las tres por si acaso y aquí, eh, bueno no sé si se ve bien control más, control más. Vale. Eh, bueno, os aparece aquí eh, un enlace a los shortcodes que es una parte que me parece interesante, tampoco me voy a centrar mucho en ella ahora pero, ah, no, esto, vale, es el otro entonces vale eh, bueno, una referencia de los orcos que podéis utilizar en en Job Manager eh, y los parámetros que, que podéis utilizar por ejemplo, este es el que muestra los trabajos todas las ofertas de trabajo que hay las muestra y entonces si aparte de mostrarlos eh, en la página de trabajos queréis mostrarlo en otra página para darle otro formato o porque os interesa ponerlo en otro sitio o os interesa eh, cambiar los parámetros eh, Podéis eh, utilizar este vale, pues, Puedes decir cuántos trabajos aparecen por página el, eh, Cómo lo ordenas eh, Los filtros, si los muestras o no Esto de aquí vale. eh, Luego si sí, pag paginación, categorías Bueno, tiene bastantes cositas ¿no? Y también le puedes decir que muestre un trabajo individual O sea, decir, vale, quiero que me muestre el trabajo que tenga eh, la idea eh, número 10 por ejemplo pues le pondrías este Luego tiene, you, you bueno os recomiendo darle un ojo si vais a utilizar el plugin porque es bastante útil esta parte pero bueno como veis aún tiene unos cuantos eh, entonces bueno le damos a crear las páginas y ya, y ya tenemos instalado vale y nos dice entonces podemos retocar los ajustes añadir un trabajo desde el escritorio eh, ver las ofertas enviadas. Vale. Entonces Os voy a enseñar un poco los ajustes que deja, pero tampoco me voy a extender mucho porque tiene bastantes. ¿no? Que podéis cambiar el formato de la fecha, le podéis poner una API de Google Maps si queréis, para que luego puedan poner eh, una localización y aparezca un mapa en, en su perfil o en, o en el perfil del de trabajo, es que bueno, luego os cuento. <risa> Eh, nada, lo mítico de borrar los datos, luego en las ofertas de trabajo le puedes poner cuántas aparecen, paginación, si ocultas los puestos que ya están cubiertos. Bueno, esto normalmente es interesante porque si ya está cubierto el, el trabajo no tiene sentido que siga apareciendo en la página. Eh, bueno, ocultar las que hayan caducado, le puedes poner, eh, pues quiero que esta oferta dure hasta tal fecha, ¿no? porque a lo mejor necesitas eh, incorporar a una persona antes de febrero. Entonces le pones, pues el 31 de enero acaba. Entonces cuando caduque, que desaparezcan. Lo que pasa en, muchos, en muchas bolsas de trabajo es que lo dejan y entonces te aparecen ofertas de trabajo a lo mejor de hace un año y ya ni buscan ni nada. Y bueno, eso también suele ser porque las empresas, una vez que ya tienen a, al empleado, ya se olvidan de borrarlo. ¿no? Bueno, es normal también. Eh, activar las categorías si queréis. Vale. Eh, bueno, lo, estos tipos de trabajo es como si fueran categorías o... Bueno, es una taxonomía de, de los tipos de trabajo, ¿vale? Y luego os explico, pero por defecto aparecen unas que están en inglés. Entonces habría que modificarlas. Eh, vale. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si queréis echarle un, un ojo luego. Así no os aburro. Vale. Eh, bueno, opciones de envío de trabajo, si se necesita una cuenta o no. Podéis decir que la gente, eh, las empresas que quieran mandar una oferta de trabajo eh, envíen, o sea, solo necesiten tener una cuenta o que puedan publicar cualquiera como invitado. Normalmente se suele, suele ser interesante que se creen una cuenta más que nada para que luego puedan modificar la, la oferta o si han puesto algo mal o, Bueno, yo siempre lo, lo dejo marcado. Bueno, permitir creación de cuenta en el envío. Claro, si, si le estás pidiendo una cuenta, pues... Es mejor que lo creen ya en el envío, vale. Eh, okay. uh -huh, uh -huh. Por aquí, mucho más. Bueno, ¿cuánto duran las ofertas por defecto? Es decir, a los 30 días caducen, por ejemplo. El límite de ofertas. Si solo quieres que aparezca una cantidad, bueno, normalmente esto no se suele poner un límite porque tampoco hay tantas, tantas ofertas, ¿no? Bueno, luego le puedes poner recaptcha. Aquí en páginas le puedes decir. Eh, las que, páginas que creamos antes, pero si no las hubiéramos creado, queremos crear otra, le podemos indicar eh, cuál sería la página en la que se envían los trabajos, eh, cuál sería la página de escritorio de trabajos para poder modificarlos y cuál es la de trabajos en donde se muestra. Y También le podemos decir cuál es nuestra página de, de términos de bueno, términos y condiciones, política de prioridad, etc. Eh, visibilidad aquí es por si queréis que solo lo vean unos perfiles determinados, o sea, decir, este rol en concreto quiero que lo vean y estos no, eh, aquí lo han debido traducir <risa> vale, aquí debe ser un problema de traducción ¿eh? Porque capacidad para ver los trabajos Capacidad para ver trabajos vale. bueno, eh, Y luego también los avisos por correo electrónico Si queréis que cuando cada vez que alguien publique una oferta Os lleguen a, a correo electrónico o no Y bueno, si sí, el texto plano enriquecido De avisar cuando se caduquen las, las ofertas o no Bueno, esto normalmente no se suele activar Porque como sean muchas, te, te llegan 50.000 emails eh, y luego, bueno, o sea, de que va a caducar... Eh, bueno, aquí puedes avisar a las empresas de que una oferta va a caducar. Esto sí que podría ser interesante para que sepan, oye, mira, va a caducar y si no, y si no han contratado a nadie, pues, eh, pues que lo sepan. ¿eh? Bueno, lo voy a poner aquí. Un día antes, ¿vale? Y bueno, de ajustes es lo que hay. Eh, ya te digo, echa, eh, dadle un ojo luego si vais a trabajar con el plugin. Y bueno, lo primero que habría que cambiar es aquí en tipos de trabajo, que por defecto nos sale freelance, full time, bueno, sale en inglés, ya no sé que lo vais a hacer en inglés, eh, podéis borrar el, los que nos interesen o podéis crear uno nuevo, ¿no? Es decir, pues, tiempo completo. Yo creo que lo podéis decir... Sí. Ah, vale, le podéis indicar, sí, tiempo completo puedes indicar aquí a, a cuál a corresponde y entonces borro este Ahora voy a poner para bueno puedes poner también sus eh, categorías bueno, aquí hay tiempo completo vale es que ahora hay que esto cambiarlo porque después cuando la gente publique publico una oferta, le va a salir la opción de elegir si es eh, para freelance, eh, si es para interno, si es para tiempo parcial o tiempo completo eh, o si tenéis otras cosas. Claro, por ejemplo, eh, en algunas que tengo visto, pues si es para marketing, si es para web, si es para, para diseño, si es para bueno, diferentes categorías ¿no? o dentro de WordPress pues las diferentes opciones que hay. Entonces, los trabajos los podemos, bueno, eh, aquí se verían todos los trabajos que ahora no tenemos ninguno y podemos añadirlos desde aquí o podemos añadirlos desde el frontend. Entonces, añadirnos desde aquí es simplemente como si creáramos cualquier otro tipo de contenido. Pero tenemos que decir aquí en los eh, en estos campos personalizados, pues el correo, eh, la web de la empresa, no podemos poner. Poner el Twitter. Bueno, aquí es para marcar si está cubierto o no, pero cuando lo estamos creando no tiene sentido. Aquí lo, lo que os comentaba de la caducidad. Por defecto saldría dentro de un mes. Luego la ubicación. Eh, bueno, si os van a ser todos en remotos, a lo mejor no tiene sentido poner la ubicación y lo podéis quitar luego. Pero bueno, pues si no poner la ubicación. Puedes poner el nombre de la empresa. El eslogan... Y aquí le podríais poner un vídeo, por ejemplo, un vídeo de YouTube. Vale. Eh, podéis marcarla como oferta destacada. Luego, bueno, hay, hay extensiones que te permiten cobrar por esas ofertas destacadas. Es decir, vale, si eh, te destaco la oferta por, no sé, 5 o 10 euros o lo que corresponda, ¿no? Y le puedes marcar también si es un puesto en remoto. Luego aquí le marcas la categoría, bueno, como en cualquier publicación y aquí le puedes poner el texto de del puesto no decir vale eh, pues eh, experto en marketing digital entonces aquí pues le dices busco un experto en marketing digital vale lo publicamos Entonces nos saldría aquí ya, eh, pues experto marketing digital, tiempo completo en Madrid o puede ser también en remoto, publicado hace el tiempo que sea, eh, la empresa, el eslogan, aquí le podríamos poner una imagen también de, en el perfil de la empresa. A la hora de crear la empresa, eh, o la cuenta de empresa te, te permite poner un, una miniatura, el Twitter, le, la web, la descripción que le hayáis puesto y en la versión gratuita, cuando le dais a solicitar el trabajo, pues os pone, podéis... O sea, para solicitar este trabajo podéis enviar un correo a tal email. Después os voy a enseñar una extensión que permite poner un formulario y es mucho más sencillo porque si no aquí si tienes que copiar el correo bueno puede ser un poco, un poco tedioso. ¿no? Eh, luego lo que os comentaba, mira, en escritorio de trabajos están las ofertas que, he, que has publicado. O sea, como, como empresa, entonces te sale esta o puedes añadir un trabajo nuevo. Eh, luego en publicar un trabajo... Aquí podrías, en este caso, como ya estoy conectado, me dice, tu cuenta estás conectado como Ángel Pruebas. vale. Pero si no tuviera una cuenta, me dejaría, eh, de hecho, voy a poner en, en una ventana nueva, ¿vale? para que veáis cómo, cómo sale, nos dejaría crear una cuenta. Aquí, bueno, puedes acceder y si no tienes, puedes crear una continuación. Bueno, el correo, título tal. Eh, simplemente añade esta parte de, de, de crear la cuenta. ¿no? Y ahora si ya tenemos creada la cuenta, pues le ponemos el título de trabajo, otra oferta de trabajo eh, la ubicación es opcional, si no la ponemos la deja en blanco de hecho voy a probar a, a no ponerlo aquí le ponemos el tipo de trabajo y busco a alguien que me ayude con mi web, por ejemplo Vale, eh, ya te completa la dirección de correo si ya tienes una cuenta, si no, no aquí le pones, eh, bueno, el, nombre, pones el nombre de la empresa Vale. Eh, si no le pones la web no lo pone luego. Pues pone una descripción corta. Vídeo, pues puedes, podemos probar a poner un vídeo, en este caso. Eh, bueno. Por ejemplo, voy a coger este. Epa. Vale, y luego podéis poner también el Twitter. Aquí lo os comentaba de poder poner el logotipo. Podéis previsualizarlo antes de, de mandarlo. Entonces saldría, bueno, o sea, o sea, aquí un poco más pequeño. El diseño, ya os digo que no es el fuerte, cuando viene por defecto, no suele ser lo más bonito del mundo. Pero, pero bueno, es bastante útil. Entonces miras, vale, me gusta, voy a darle y entonces le das. Eh, puedes editar si te has equivocado en algo o si no, le das a enviar, a enviar la oferta. Y entonces, la podéis ver en, en el escritorio de trabajos, podéis verla, eliminarla, cambiarla, ¿vale? Cuando una empresa manda una, una oferta de trabajo, por defecto aparece como pendiente de aprobación. Entonces, para poder aprobarla, tendríamos que volver aquí a, al escritorio. Y aquí en todos los trabajos, no sé, no sé si se mira bien, sí, bueno. eh, os aparece aquí a la derecha acciones, y entonces os aparece este tick ¿no? de aprobar, o podéis verlo... Eh, bueno, en este caso como la acabamos de crear, ¿no? O podéis editarla o podéis borrarla si, si la ha mandado alguien spam y nos no interesa, pues la podéis dar. Si le damos a probar, bueno, os voy a enseñar primero cómo se ve aquí. No, en... perdón, en trabajos. Si os fijáis aquí no sale todavía, pero si yo le doy a probar. Y actualizo. Ya se vería, ¿no? Salen ya nuestros dos, nuestras dos ofertas. Y podemos ver aquí todos los datos. En este caso, como no he puesto eh, ninguna localización, me pone en cualquier lugar. Eh, no le he puesto ni Twitter ni web, entonces no aparece. Si hay un campo que no se cubre y es opcional, no aparece como debería ser. Vale. Eh, luego, eh, esto de base, ya os digo, es mm, bastante básico. Y aquí, claro, le das a solicitar y dices tú, bueno, pues cojo el mail. Pero luego hay una serie de extensiones que están bastante interesantes eh, para, para que sea más sencillo de cara al usuario, ¿vale? Entonces, lo tengo por aquí. El F5 era esto. Miré antes cómo era para. La pantalla Aquí tenía por si acaso fallaba. ¿vale? Tengo todo en fotos. Habíamos visto ahora todo esto, ¿vale? Entonces, en, en la web de WP Manager, eh, en el apartado de addons, tenéis varias extensiones. Yo las que suelo utilizar, este tiene puntero. Ah, vale, sí, vale. Y hay varias, bueno, hay las que son del Core, que le llaman, que son las propias que han hecho ellos, los desarrolladores del plugin. Luego hay de terceros, que hay bastantes. Eh, podéis filtrar también por gratuitas, eh, por temas, que hay algunos temas de Thinfores que ya os aparece la, lo que es el diseño ya un poco más bonito, pero bueno, a nivel de optimización habría que ver. Por si acaso, bueno, si sí, son de funcionalidad, eh, importar o exportar, porque hay algunos con... Eh, w, eh, wp import creo que era y luego de ventas yo de aquí los que suelo utilizar suelo utilizar este de applications que es el que me deja o sea el que te deja poner aplicar con un formulario en vez de poner el tienes que mandar un email a tal persona eh, luego bueno este es si, si quieres poner un un deadline o sea una fecha final eh, si quieres indicarla, pero bueno, este no, no lo suelo usar, porque no me parece muy útil. Si quieres que se guarden como favoritos, eh, luego este si quieres poner un widget con un trabajo, pero bueno, este tampoco lo suelo usar. Este sí que lo uso bastante, el de Job Alerts, porque te deja, o sea, deja al usuario configurar alertas para que te avise decir, vale, todos los trabajos que sean de esta categoría en concreto, por ejemplo, a tiempo completo o de marketing o o lo que sea, pues me avisas, entonces le dice, me avisas cada semana, me avisas cada día, o cada vez que salga uno nuevo. Entonces me parece bastante interesante, porque si no, tiene que entrar la persona cada vez, ver si hay trabajo, si no hay trabajo, si le interesa, si no, y aquí ya le dice, oye mira, que hay un trabajo aquí. Vale, perfecto. Esto es para poner etiquetas o trabajos, tampoco lo uso. Luego estos dos eh, son por si quieres poner las ofertas de pago, eh, yo normalmente los, que, las, los sitios de ofertas que tengo hechos son con membresía, entonces, si tienes una membresía, una de dos, o puedes publicar, o sea, eh, puedes hacerlo que le, haga, que le cobres a la empresa o que, que le cobres a, a la gente que aplica, ¿no? A los empleados. Entonces, las que tengo visto normalmente, pues a la empresa le dejan publicar gratis las ofertas y luego lo que hacen es cobrarle, por ejemplo, 10 euros al mes, a la gente que le interesa apuntarse. Entonces, si pagas 10 euros al mes ves las ofertas y si no, no. Algunas te dejan ver el nombre y luego no te dejan ver todos los datos de contacto ni nada, pero normalmente eh, para ver las ofertas o para aplicar a ellas sobre todo, tienen que pagar. Y esto serían para hacerlo mmm, por separado o incluso para la parte esta que os comentaba de, de destacarlas. Eh, luego es, eh, bueno, esta de Resume Manager es por si queréis añadir que, o sea, si queréis poner que la gente pueda subir su currículum entonces la gente puede crearse un perfil, un currículum y a la hora de mandar, un, a hora de mandar una aplicación pues ya le sale ¿no? entonces puse aquí, bueno, eh, son de pago todas, estas son todas de pago eh, esta, yo Valer pues está desde 49 y bueno, os puse un poco cómo se vería desde dentro, aunque bueno, si sí, creo que no sobra tiempo para echarle un ojo, me las descargo por si acaso eh, entonces, bueno, el nombre de la alerta, la palabra clave, o sea, dices, pues si tiene eh, developer, ¿no? en este caso, desarrollador dentro de, de la descripción o del nombre, pues me lo mandas. Eh, bueno, puedes poner un nombre a la alerta por si configuras varias y si te llega un mail y no sabes de qué es. ¿no? Eh, solo para una localización en concreto, tipo de trabajo, ¿no? si es a tiempo completo, media jornada. Y le puedes decir si quieres que te lo mande cada día o que te lo mande cada semana, o bueno, eh, el periodo que te interese. ¿no? Entonces luego se, a, se vería aquí, ¿no? saldría una opción de añadir alertas. Esto la, de cara a la gente que quiere aplicar. Eh, luego, el eh, application, o sea, como os comentaba, yo creo que este es el que pongo, bueno, pongo siempre, porque es el más útil. ¿no? Porque básicamente eh, cuando le das a, a aplicar, o sea a mandar candidatura, en vez de poneros eh, lo, que os, lo que os ponía antes, ¿no? en texto de tienes que enviar un correo a tal correo, pues te sale un formulario y entonces le dices: Vale, te dices tu nombre, le dices el email, le, le das, eh, le dices tu mensaje, le puedes subir eh, un, un currículum, vital si quieres también. Y entonces, eh, bueno, le puedes cambiar, eh, activar o desactivar opciones. Y luego, pues eh, ya le sale a la persona. Bueno, pueden filtrar. Eh, luego este es el de los currículums. Eh, básicamente lo que permite es que la persona, eh, esto de cara a los usuarios, cree una cuenta, eh, bueno pues crea la cuenta, pone su nombre, su email, eh, su profesión, la localización, eh, puede poner una foto, eh, la categoría que corresponda en este caso. ¿Vale? y puede escribir aquí también un mensaje y lo bueno es que después bueno, eh, puede poner también las habilidades la url eh, su educación su experiencia, bueno, lo mítico que se hace en los currículos ¿no? y después lo bueno es que cuando le das a aplicar te sale la opción de elegir uno de los currículums para enviar porque a lo mejor tienes un currículum para marketing, tienes otro para desarrollo y otro para, no sé, diseño me lo invento y quieres mandar uno a cada caso, y ya lo tienes creado y no hace falta que lo crees para cada caso. Aunque bueno, podría ser interesante. Eh, entonces, luego sería se sería así, ¿no? Este sería, por ejemplo, pues Santa Claus, eh, que es un chico que, que hace envíos eh, en el Polo Norte, y bueno, <risa> explica un poco su vida, ¿no? Dice, pues, eh, eh, habilidades, pues que puede limpiar chimeneas, supongo que cuando baja por ellas o algo, ¿no? Experiencia, bueno, en fin. <risa> Y luego los, los currículums se pueden filtrar, porque eh, así como los crea, o sea, puedes decirle que se vean los currículums, o sea, puede ser que solo sea algo interno, es decir, bueno, guardo estos datos y simplemente para que me sea más fácil luego enviarlos, o puedes hacer eh, también un directorio, aparte de las ofertas, tener un directorio de, de todas las personas. Eh, bueno, luego hay extensiones gratuitas, pero de aquí, eh, como mucho, la, la interesante podría ser WooCommerce, si queréis hacer lo que os comentaba antes, y luego WP All Import, eh, si queréis importar ofertas de trabajo. Eh, luego lo bueno, que tiene, lo bueno que tiene este plugin es que tiene integración con bastantes bolsas de trabajo, o sea, eh, tipo Indeed y otras más, ¿no? de estas típicas, ¿no? Creo que Infojobs no, pero sobre todo está, lo tienen bastante para el mercado americano, eso sí. Vale, bueno, y luego tiene una opción que podéis lanzar una demo, como si ahora tuvierais el ordenador, podríais ir a esta URL y crear una demo, os crea una demo durante cuatro horas ya con el, el, con el plugin instalado y no me doy cuenta ahora mismo si tenía las extensiones o no, pero bueno, si queréis probamos. Entonces, antes de poneros a instalar y probar y ver si os encaja o no, pues podéis ir aquí y crearos una, un, una instalación de prueba. Os dice que mandáis el mail. Vale. Entonces te crea, hostia, ahora no me, no me dijo ni, ni... Ah, porque creé el otro día la cuenta, ¿vale? Entonces os crea un, un WordPress en ¿eh? un momentito de nada. Este dura cuatro horas, eso sí, tenedlo en cuenta, por si os ponéis a hacer pruebas y luego os vais a comer, a lo mejor ya os desaparece la, os desaparece la cuenta porque está con InstaWP. Bueno, es una herramienta para crear unos eh, WordPress de prueba, eh, pero dura eso, cuatro horas y después se borra, ¿vale? Entonces aquí podéis ver eh, ejemplos, está todo en inglés, claro. Eh, podéis ver aquí, ¿no? Eh, ver trabajos, eh, poner un nuevo trabajo. Y entonces, vale, sale aquí. Y por lo que veo no tienen puestos las extensiones. Bueno, es básicamente lo, lo que acabamos de ver. Voy a ver aquí, vale, en paid Ads sale eh, los currículums. Pero no, no han puesto ejemplos, pero luego lo ponemos. El dashboard de... Esto sería como lo que vimos antes de las ofertas, pero en vez de editar ofertas, para editar tu, tus currículums. Y luego aquí, bueno, para eh, poner el currículum. ¿no? Lo que voy a ver es si tiene instalados si instaladas las extensiones. Vale, y lo bueno que aquí tenéis instaladas ya todas las extensiones, bueno, una buena parte de ellas, creo que son todas las que os enseñaba antes del core. Entonces, si queréis hacer pruebas, como hay bastantes que son de pago, os podéis crear esta demo y probar y ver, vale, esta me encaja, esta no. Eh, algunas vienen sin activar, bueno, las de WooCommerce. Pero básicamente para no tener que contratar un hosting o crearos una web... Y sin saber si os va a encajar o no el plugin, porque bueno, a lo mejor os encaja otra cosa y simplemente estáis buscando publicar simplemente pues, publicar unas ofertas pero las vais a publicar vosotros solos y os sobra toda la parte de, de, de currículums os sobra toda la parte de, de, que la, de que el resto de gente las pueda publicar y si es solo para vosotros, que a lo mejor con custom post type y listarlo ya, ya os llega. Entonces, lo que voy a hacer es instalarlo en el otro lado porque aquí está todo en inglés. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, llevamos media hora. Eh, este. este. Vale, eh, aquí extensiones. Por ejemplo, voy a instalar la de alertas vale entonces ahora si no me equivoco estaba en ajustes, eh, vale. aquí en ajustes os sale ahora un nuevo apartado que es Job Alerts. Eh, no lo han traducido porque claro no tiene el equipo de traducción española y tal, porque se pago <risa> eh. Entonces le puedes poner eh, aquí, cambiarlo, y decir, bueno, en vez de hello, pues decir, hola, eh, tal persona, eh, este, los siguientes trabajos encajan con tu, con tu alerta, ¿no? Dice, bueno, hemos encontrado eh, los, eh, los siguientes trabajos en tu alerta tal, ¿no? Entonces aquí pues le os saldrían los trabajos que correspondan y aquí esta sería la, eh, la, la fecha siguiente en la que se enviarían las alertas. Entonces aquí le dices, vale, te avisaremos de nuevas, eh, de nuevas ofertas de trabajo, el bueno, eh, tal día, ¿no? Y bueno, eh, lo mítico de estar recibiendo este email, porque, te ha, porque has creado una alerta, lo mítico que tiene que poner, ¿no? Eh, te puedes desuscribir aquí. Bueno, no lo voy a traducir porque si no pierdo tiempo. Eh, bueno, le podéis poner, os pues, podéis personalizar por el nombre, podéis usar eh, la, el nombre de la alerta, cuando cuando va a dejar de ser enviada la alerta, por si le ponéis, bueno, pues déjame, de, deja de enviarme alertas en tal momento. Eh, cuando va a ser la siguiente, la página donde pueden ver las, las alertas y hacer cambios eh, los trabajos que, que han coincidido y luego la url para desuscribirse eh, entonces le puedes decir que por defecto las alertas duren 90 días es decir, vale, te creas una alerta y a los 90 días caduca o eh, lo puedes dejar en blanco para que no caduquen nunca las alertas por defecto, luego el usuario lo puede cambiar eh, vale, entonces, enviar alertas. Eh, yo esto lo suelo activar porque si no lo marcas eh, te manda alertas y a lo mejor te manda una alerta vacía, pero te manda el mensaje igual. Sin embargo, si marcas aquí, eh, lo que haría sería enviar alertas solo si, si hay trabajos que coinciden. Bueno, si no te dice, esta es tu alerta de tal, no hay ningún trabajo. Vale, ya está <ríe> Y te mandan un mail para nada. Vale. luego aquí pondrías la, la página de alertas, que habría que crearla en este caso. Eh, bueno, eh, esto creo que es por lo, el tema de la política, ¿no? De si das permiso para que te envíe la, la alerta. O sea, aquí tendríamos que crear una página de alertas. Eh, que no me doy cuenta ahora sí Vale. Eh, tenemos que decir aquí, actualizar. Bueno, este se me ha borrado. Aquí. Vale, entonces, ahora lo que voy a ver es si... Bueno. Vale. Eh, tenemos, si no me recuerdo si no mal, teníamos que usar el no sabía exactamente si mostraros o no las extensiones, si estaba en dudas para pues dije, bueno, como da tiempo, ahora os voy a enseñar. Y si no me equivoco. Alerts. manager, ¿Qué ponen un shortcode? Mm -hmm. Vale, aquí no lo pone, no sé por qué. Es que normalmente me lo ponía, me suena que tenía... antes creo que dejaba crearlas automáticamente y ahora no sé por qué no creo automáticamente esto eh, bueno <risas> cosas del directo <risas> pero bueno eh, os lo enseño en el otro lado entonces mejor A ver, Bueno, os lo enseño desde aquí mejor. Eh. O sea, aquí cuando veis los trabajos, debería aparecer aquí... Vale, no lo tienen configurado aún. Entonces lo voy a configurar. Job listing, settings... Llevo alerts. Eh. Vale, no lo tienen creado tampoco. Bueno, perdonad que no no me doy cuenta ahora cómo era. Pero si no, después me podéis preguntar después del taller. O bueno, me eh, mandáis un mensaje y, y lo busco, ¿vale? Que me sonaba que, que se podía hacer de otra forma. Eh, vale, luego tenemos el de Applications. Y nos saldría aquí una, un, nuevo, un nuevo apartado que sería el de Job Applications, ¿vale? Está todo en inglés también, tendréis que traducirlo. Y aquí nos saldrían la, las aplicaciones de trabajo, no sé por si dices también en español. Eh, podéis añadir una nueva, aunque no tendría sentido, porque normalmente esto lo hacen los usuarios. Y luego podéis aquí modificar el formulario de el formulario para aplicar. Entonces le podéis poner aquí, pues decir, vale, el nombre.. El email, el mensaje que quiere mandar y el currículum vital. Vale. Y aquí le podéis añadir campos, podéis borrar algunos si queréis, podéis decirle si son necesarios o no. Aquí que coja por defecto del nombre, por ejemplo en este caso como ya el usuario ya está registrado, que lo coja del nombre, que lo coja del email. Vamos a añadir por ejemplo un campo nuevo, vale. Podéis añadir texto, podéis añadir un, un, un campo de, de texto más grande, por ejemplo, para el mensaje. Podéis poner que, suban, que puedan subir otro archivo diferente. Por ejemplo, que suban el currículum vitae, pero que también puedan subir una foto, otra cosa. ¿no? Eh, un campo de selección. Para que se deciden entre varias cosas, por ejemplo, decir... Eh, pues, eh, trabajas en marketing, en desarrollo, en otra cosa entonces puedes hacer un select y que seleccionen el que les interese que seleccionen varios con checkbox, o, bueno, que seleccionen varios a la vez eh, puedes añadir también un checkbox, puedes eh, poner una fecha y output content no me doy cuenta que era entonces bueno, añades los que te interesen, le puedes decir aquí si, si es un campo requerido, si es requerido lo van a tener que poner sí o sí si se cubre desde, desde el email, si es un si es numérico. Bueno. O si en el caso de las de los archivos, eh, si es un, un archivo adjunto. Vale, voy a dar aquí guardar primero. Vale. Eh, luego, bueno, tiene. Ah, espera, esto no. Estos son los campos que ve la persona. Y luego a la a la empresa eh, le llega un mail y le podéis decir entonces, aquí pues, eh, pues, bueno, tienes una nueva candidatura, o sea, alguien ha aplicado a tu oferta de trabajo para el trabajo en el que corresponda, ¿no? Hola, pues un, un candidato con el nombre eh, ha enviado una aplicación para tu posición. Entonces, aquí aparece el mensaje de la persona, aparece el metadata, pues en tal fecha, lo que sea y luego aquí pues le sale ya eh, el resto. Puedes ver el resto de las aplicaciones aquí. O sea, ya podría ir al dashboard, el escritorio, digamos, ¿no? El, el centro de mando, bueno, eh, donde le salen todos los trabajos y entonces ahí puede ver eh, todas las aplicaciones que se han hecho a su trabajo. Vale, y si no, pues puedes contactar con él directamente aquí. Si no le interesa, si no quiere entrar en Wordpress, eh, para ver la oferta y le quiere mandar un mensaje directamente, pues ya coge el mail y le responde al mensaje directamente. Bueno, aquí lo podéis traducir, cambiar, eh, poner los campos, aquí podéis añadir más cosas, ¿no? Que, que le diga pues cuál es el nombre de la compañía, bueno, eh, el ID del, del trabajo, que no sé para qué este trabajo, en este caso, y más cositas. Luego también eh, puedes modificar qué le llega a la persona que ha mandado el, tra el, eh, el trabajo. ¿no? En este caso, pues eh, tu aplicación para tal trabajo. Entonces aquí le puedes decir, por ejemplo, pues eh, has enviado una oferta de trabajo. No, una aplicación. Perdón. Has aplicado para la oferta de trabajo. Eh, el título de la oferta de trabajo eh, el mensaje que has enviado es este Y entonces le ponéis pues aquí por ejemplo el mensaje no sé que te expander un abrazo entonces cuando envíen un mensaje Pues le va a salir el título del trabajo Y le va a salir el mensaje o Es sea, que nada, porque a veces mandas O sea, aplicas a ofertas de trabajo Y luego no te acuerdas ni lo que has enviado Y dices tú, ah, sí, me ha parecido muy interesante lo que me has dicho Y tú, mmm, ya, pero he mandado a 10 No me acuerdo cuál eras <risa> Entonces está guay que te llegue el, el mensaje Y te diga, oye, que has aplicado a esta oferta Vale, guay eh, Entonces vamos a ver ahora Cómo funciona Desde dentro Pues me voy a esto. Ahora, eh, lo de las alertas, te pone aquí abajo, por ejemplo, si quieres que te avise para empleos similares, que normalmente te va a coger, por ejemplo, lo de tiempo completo, y si tienes puesto una categoría, también te pone la categoría, porque puedes crear categorías. Y cuando le das aquí a solicitar, en vez de salir el mensaje que no salía antes, bueno pues sale el formulario con los campos que le hayamos dicho. En este caso tenemos el de nombre, email, mensaje y currículum. Entonces, por ejemplo, eh, nombre Pepito. Eh, mensaje, hola, me interesaría eh, trabajar contigo. Por ejemplo. Y aquí le puedes subir un currículum, en este caso no lo voy a hacer. Eh, tendríais que traducir también porque claro, aquí os pone por ejemplo lo pone todo en inglés eh, puedes subir un currículum de hasta 200 megas send application que claro, tendréis que traducirlo todo vale en este caso nos da problemas porque le hemos marcado que el currículum sea obligatorio eh, entonces voy a poner cualquier cosa Bueno, es que no sé no nada. Bueno, le voy a poner cualquier cosa. Esto, por ejemplo. Bueno. <risa> ok. Eh, pues no te deja subir si no son JPEG, GIF, PNG. Entonces, directamente lo que voy a hacer es decirle que no lo pida, porque la mayoría de la gente no necesariamente va a mandar un currículum, o por lo menos por los entornos que me muevo yo, los currículums le da un poco igual. Entonces, eh, actualizar. Nos vamos a llevar Application setting, No, eh, perdón, Application Form. Y aquí le vamos a decir que no se ha requerido. Vale, guardar cambios. Ya voy a actualizar otra vez. Eh, vale, entonces dice, eh, vale, se ha enviado tu aplicación correctamente. Y también tienes, eh, lo he explicado para este trabajo. Entonces, bueno, a ver qué me sale aquí. Aquí eh, nos llegaría, pues bueno, ¿eh? Vale, creo que no tengo configurado el SMTP. No, así sale. Vale. Bueno, en este caso no tengo configurado el SMTP, entonces no me llegan los emails. Pero si estuviera bien configurado, pues normalmente llegaría un email a, <risa> al usuario y a la empresa. O sea, a la persona que ha aplicado le saldría su mensaje y a la otra. De hecho, lo tengo por aquí de... Voy a buscar de WordPress. Eh, bueno, os voy a poner un ejemplo, eh, un ejemplo real. ¿no? Hay una página que si trabajáis en WordPress a lo mejor os interesa, que es WordPress, ¿vale? Y, y esto es una, es una bolsa de empleo de, de trabajos de WordPress, de encargos de WordPress. No es trabajo como tal, no es un trabajo de decir, pues busco una persona a tiempo completo... Para, para, ser, para ser desarrollador, sino que serían encargos de decir, bueno, necesito una web, necesito, bueno, alguien que me lleve una campaña de marketing o alguna cosita así, bueno, en este caso es de WordPress, ¿no? Y de hecho aquí podéis ver, veis a Marta, me veis a mí, por ahí por el medio, ¿no? Y en este caso, bueno, eh, para poder ver las ofertas tienes que, que entrar, pero bueno, puedes aquí publicar encargo, pues aquí lo tienen un poco más bonito, un poco más estilo, ¿no? Y os sale lo mismo, pues correo, contraseña, puedes crear tu cuenta, puedes elegir el tipo de trabajo, todo es lo que os comentaba yo, ¿no? De, de que podéis decir, vale, tipo de trabajo, en vez de decir tiempo completo, media jornada, lo que sea, puedes decir, pues bueno, WordPress, WooCommerce, Diseño, PHP, de multisite, de marketing online, implementación, reparación, copywriting, o sea eliges tu especialidad dentro de Wordpress y, y luego pues le puedes poner aquí tu descripción, y decir, bueno, pues soy consultor y formador, lo que sea. Eh, lo mismo. Es algo como es una web real, donde no, voy a mandar una de prueba, que si no. <risa> y bueno, luego en este caso pues tienen hecha una, una landing, ¿no? tiene un poco más bonito, ¿no? Es pues, para que veáis un poco un ejemplo real y te dice, bueno, te puedes dar de alta, que puedes crear las alertas con, con, la, con lo que os comentaba antes, con la extensión de alerts, eh, puedes enviar las propuestas directamente y bueno, la mítica landing y aquí os ponen, pues por ejemplo, que eh, está con... si no me equivoco, está con el de Jobs el shortcode de Jobs y os salen aquí aunque mm, podía, podía hacerse así en su momento, creo que estaba con Genesis bueno, pues que se podía hacer de varias formas y, eh, hace años sí que hacía de estas y, y para mostrarlo de esta forma me suena que era un plugin de Genesis pero bueno, no, eh, Podéis también cambiarlo con CSS. Entonces aquí tienen, tanto para inscribirse como empresa o como freelance. Entonces aquí le das, por ejemplo, en este caso eh, tendrías que suscribirte pagando. Entonces pagas el dinero que sea y tienes acceso a los trabajos. Pero si no pagas, no tienes. Eh, entonces, por ejemplo... No. No, eso, ah, bueno, lo había cambiado okay. eh, no, da igual. Eh, entonces, no, si os fijáis, no puedes hacer no puedes Lo que tienen puesto aquí es que en la home, si no estás suscrito, os aparece esto ¿no? De, para que te suscribas. Y si estás suscrito, te sale directamente la, la página con los encargos. Ah, bueno, espera. Sí, perdón. <risa> se me ha pasado bien. Eh, por ejemplo las alertas eh, podéis echar un ojo y dice resultados coincidentes para la oferta de trabajo tal entonces os dice pues mira por ejemplo pues hola tal persona eh, hay nuevos encargos que encajan con tu alerta eh, WordPress nuevo encargo disponible en este caso creo que lo puse todos ya eh, entonces pues por ejemplo pues necesito una plataforma con portfolio intranet y sistemas integrados eh, normalmente pondría el nombre de la empresa y puedes ver los detalles tal si das aquí te manda directamente a la oferta en este caso como me tengo que loguear y no me di cuenta ahora que contraseña te apuesta pues no sale ¿no? y bueno tu próxima alerta será el día el día 21 y puedes ver todas tus alertas aquí y vale Y... por la parte de aplicaciones poco más eh... vale luego tengo por aquí la de la de los la de los currículums que si os, os la quería enseñar la de Bookmark da un poco igual, vale, voy a coger esta solo. Esta era ahora la, de, la que os comentaba antes de los resumes, bueno, los currículums. Vale, nos sale también un asistente de configuración. Aquí sí que, ¿ves? En la parte de alertas no, no sé por qué no salió pero en este caso sí, eh, para crear la página de enviar el currículum como lo enviaran ofertas pero con el currículum el panel de control de candidato eh, sería como el dashboard de, de los trabajos en el otro caso y ver todos los currículums vitales entonces vamos a crear todos vale y ahora nos vuelve a salir configurar el plugin añadir un currículum entonces aquí nos añade este, este nuevo apartado de currículums y lo mismo, podemos ver todos los currículums, podemos añadir uno nuevo, que sería lo mismo que, que en el otro caso, o podemos configurar. Tenemos aquí, bueno, eh, configuración de los listados. Bueno, aquí me salta que no le puse la licencia, obviamente, es un sitio de pruebas. <risa> eh, puedes configurar en los listados pues cuántos currículums salen por página, si hay categorías o no. Eh, si pueden seleccionar varias, por ejemplo, decir, vale, pues trabajo en, en desarrollo, pero también hago marketing online, por ejemplo. Eh, podéis decir que el usuario pueda añadir sus, eh, sus habilidades. Y también que pueda subir un currículum en PDF o en imagen. Eh, vale. Luego aquí, eh, podría ser interesante que, marque, eh, que marquéis eh, que elimine la, los los archivos que habéis subido cuando se eliminan una, una oferta. Más que nada para que cuando eliminen una oferta, como ya no te interesan esos archivos, bueno, oferta, perdón, eh, <ríe> currículum, que cuando borren el currículum les borre también lo, los archivos adjuntos, porque si no os quedan a lo mejor ahí archivos adjuntos y ya no está ni, ni la persona. Y esto, bueno, cuando borren la cuenta que se borren también los, los currículums. Porque tener ahí currículums sueltos si no tienen en cuenta, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿no? Eh, la parte de envío de currículums. Bueno, aquí podéis echar un ojo y editarlo a vuestro gusto. Le podéis eh, activar también ReCAPTCHA, poner un límite. Vale. Eh, bueno, aquí a la hora de aplicar. Eh, podéis eh, forzar que tengan que crear sí o sí eh, un currículum y forzar que para mandar una candidatura en vez de tener de poder mandar un mensaje con su nombre y, y, y sus datos que tengan que sí o sí mandar un currículum entonces tendrían que crearse un currículum y luego solo podrían enviar uno de sus currículums eh, yo esto bueno a no ser que sea un caso muy concreto no no recomiendo activarlo ahora aquí puedes cambiar las páginas no, eh, aquí quién puede verlo o sea, ¿quién puede ver eh, los currículums? En este caso solo podrían ver los administradores y el empleador, o sea, la, la empresa. Porque no tiene sentido a lo mejor que, que lo vean otros usuarios, o sí. Si quieres hacer un directorio puede ser interesante que ya tenga, que la gente se cree sus currículums y sea público, pero en algunos casos puede que, que no interese que se vean los, los perfiles de la gente. Y luego también que, que envíe un mensaje, eh, decir, vale... ¿Hay un nuevo currículo? Pues eh, avísame, en tal correo. Y bueno, al, al, a la empresa obviamente ya, <ríe> por defecto, ya ni te deja de desactivarlo. Porque le va a avisar sí o sí, porque si no no tiene sentido. O sea, a la empresa no, digo al, al trabajador. Vale. Y bueno, aquí habilidades puedes crear varios, ¿no? Decirle, vale, marketing online, por ejemplo. Y desarrollo web. Y puedes crear categorías, eh, por ejemplo, no sé, Naval, <risa> eh, no sé, me, me estoy inventando, ¿eh? tampoco si hagáis mucho caso podéis poner lo que queráis. Eh, entonces luego al añadir un nuevo, un nuevo currículum podéis añadirlo desde aquí, aunque lo normal es que se añada desde el otro lado. Y pues tendría el título, la ubicación, un vídeo, es bastante parecido eh, a las ofertas de trabajo. El email, la foto, el archivo. Vale, aquí podéis editarlo. O si no, se podría editar desde, desde el propio sitio. Eh, voy aquí. Seguramente tenga que cambiar el menú. No, bueno, me sale aquí todos. Aquí puedes ver todos los currículums Vitae. Puedes enviar eh, un currículum. Entonces aquí puedes poner, pues, eh, candidato de prueba. Eh, candidato de prueba. Eh, vale. Vendedor, Madrid. Y aquí ¿no? nos deja elegir la categoría, las que hemos creado antes. Entonces le podemos decir naval o, o terreno. No sé qué he puesto. <risas> aquí el currículum, digo, el contenido. Pues me dedico al a marketing digital y a desarrollar webs. Por Luego aquí en habilidades eh, puedes poner las que te interesen. Desarrollo web. Eh, marketing. Puedes añadir una URL. Bueno, de hecho puedes añadir varias URLs eh, si te interesa. Pero bueno, en este caso, eh, bueno. mm. Puedes añadir educación, experiencia, bueno, lo mítico de los currículos podemos poner aquí, pues, universidad de la vida. <ríe> y bueno. Eh, calificaciones, capacidades, eh, <risa> fecha de inicio y finalización, poderes 20191, 2091, vale, eh, bueno, pues añadir eh, más, eh, más campos, también pues añadir eh, experiencia, vale, vamos a ver cómo queda, entonces eh, también necesita pulir un poco el diseño, pero bueno, sale aquí la educación, eh, si pone varios campos, pues sale uno debajo del otro, y pone la categoría, bueno. Esto, si queréis, eh, si queréis poner currículum. La, ma la mayoría de las veces, eh, bueno, en el entorno que me suelo mover yo, no suelen poner la parte de currículum, porque suele ser, mira, ne eh, necesito tal cosa. Y la persona dice, vale, mira, mándame más información, o pues me interesa esta oferta de trabajo, pero le ponen un mensaje. Normalmente ya luego a través del email, pues van, van hablando, ¿no? Pero no suele ser decir, voy a crear un currículum específico para un encargo, ¿no? Por ejemplo, en WordPress, pues no tendría mucho sentido. Y eh, eh, vale, eh, lo que es, voy a ver. Eh, ¿Hasta qué hora tenemos, más o menos? Y media. Vale. Entonces, eh... Hasta, estaba pensando a lo mejor darle un poco de estilo a la página, pero creo que mejor eh, dejo que me hagáis preguntas si queréis o si queréis ver alguna cosa concreta. Sí, dime. Para activar la ley de protección de datos, ¿tienes ya un sitio para activarlo o te lo tienes que generar tu opinión con un campo y el texto que lo haces? la... Sí, tendrías que crear un checkbox, si no me equivoco. Y que sea obligatorio y ya está. ¿no? Sí, sí. No hay, no hay una activar. A lo mejor lo tienes que ver un poco más, eh, hablar con alguien que controle el tema legal para que te diga, ¿no? Pero si pones, en este caso, al crear la cuenta, tendrías que poner que. que los tendrías términos, que poner un checkbox para que acepten los términos, claro. Que si desea recibir la información de otros otros. De otras ofertas, ¿no? Mm. ¿Deseas que te mandemos otras ofertas? Bueno, he visto que ahí puedes crearte un campo, decir que la, sea de tipo checkbox sí. y obligatorio. Entonces, por defecto, o lo rellenas o no pasas a la siguiente pantalla. Mm. ¿no? O sea, yo, la única opción que he visto así con, viendo la aplicación, ¿no? Si sí. acepta Claro, en este caso, por ejemplo, en las aplicaciones no tiene sentido porque ya si... Bueno, Normalmente ya tienes que crearte un usuario y entonces a la, a la hora de crearte el usuario es donde tendrías que aceptar la política. Entonces, si ya estás como, como usuario o como empresa, o sea, ya te has creado un perfil como empresa o te has creado un perfil como usuario, ya no hace falta que, que le pongas el Sí, no, yo me refería a cuando te creas el usuario. Así ah, el, sí, sí. Que ahí, sticker... ahí dependería de, de qué tipo de web quieras hacer, porque por ejemplo, si es una web de membresía ya no vas a utilizar eh, el registro de Wordpress seguramente, vas a utilizar eh, una pasarela, o sea, bueno, eh, Restric Content Pro o un plugin de restricción similar, sí. eh, eh, que te va a decir, vale, crearte una cuenta y pagar. Pero entonces ahí ya en ese plugin, en el plugin que vayas a utilizar para el registro, eh, tanto de las empresas como de, como de los usuarios, ahí es donde tendrías que ver eh, en ese plugin cómo se añade. Porque realmente en la parte de creación de cuenta, aquí este plugin sería para eso, gestionar ofertas de trabajo, gestionar currículums. Sí, no, pero que he visto que en la de WordPress existe. He visto la casilla cuando has presentado la página de... Sí, estaba, le puedes ponerlo de los términos. He visto abajo que existía la casilla, no, bueno, la que has presentado tú, la de WordPress del de, oficial, de la... Ah, sí, vale, así, vale. Si te fijas en la que es de creación, de que voy a crearme yo como, como usuario, si voy a crearme yo, cuando te sale el formulario... Sí. Abajo el todo, eh, más abajo, este sale ahí, la acepto, ¿no? Sí. Acuerdo y publicar encargo. Entonces, eso, al fin y al cabo, es la misma plantilla que estás viendo en el mm. otro lado, pero le faltaría el botón este. Sí, tendrías único, que tendrías que añadir checkbox? un campo de un campo de checkbox que sea obligatorio. Obligatorio y ya está, ¿no? Claro. Sí. Eh, lo que me doy cuenta es si hacía falta una extensión, porque eh, para, ciertas, para modificar ciertas cosas hacen falta extensiones, y no me di cuenta ahora si para modificar estos campos hacía falta o no. Bueno, ya he visto que puedes crear cualquier campo por lo que parecía, entonces puedes crear un campo que sea checkbox obligatorio y que alguien ponga algo. Entonces si es checkbox sí. pues, el tendrá que ser una X. Y si no, no pasas al siguiente porque te dirá que falta un campo. Un poco el truco que he visto sí, exacto. en la... Por lo que... Le, le, lo pones simplemente como en cualquier formulario le pones eh, requerido, obligatorio, sí. y entonces o aceptan o aceptan, no tiene más opción. Ahora, si ya existía en el, igual que existe el CAPTCHA y demás, que existía ya una opción de decir, vale, eh, política de privacidad, porque algunas veces se va cambiando mm. y lo que haces es que eso se vaya actualizando sí. en un sitio medio automático. ¿no? Si sí, un... normalmente lo que se hace es que tú le pones, bueno, te, le pones aquí la política de privacidad. Sí, con un link. Ya está. Sí, entonces, este link, eh, bueno, aparece la información de la empresa, pero tú luego si la modificas, lo que tendrías que hacer, o sea, una vez que ya has aceptado la política de privacidad, no hace falta que la vuelvas a aceptar de nuevo, pero sí que la empresa debería avisarte. Bueno, yo no soy experto en temas legales. Pero normalmente lo que se suele hacer, de hecho, Google y Facebook y todas estas empresas nos mandan mensaje cada dos por tres, a decir, hemos actualizado la política sí, sí, de privacidad, sí, sí. entonces tienes que avisar al usuario. Claro, no puedes cambiar eh, la política de privacidad no, sin avisar, no, sí, tienes sí. que, vamos, que si decirle. Si la cambias, tienes que mandarla. No tiene Pero vamos, razón. que aquí a nivel, de, a nivel de WordPress no tienes que, hacer, no tienes que decirle que vuelva bueno, a aceptarla. Una vez que la aceptan una vez, bueno, le informas bueno. de los cambios, le dices que pueden darse de baja si no están de acuerdo... Eh, y si es algo que les afecte directamente, por ejemplo, con los bancos. Cuando te cambian las condiciones del banco, te cambia, aparte de cambiar la política de privacidad, te avisan y te dicen, ¿tienes tanto tiempo para eh, decir que no? Que básicamente es cerrar la cuenta e irte, ¿no? Hmm. Vale, ¿tenéis por ahí alguna otra duda? Sí. <risa> Vale. Eh. Sí. O sea, aquí tienen, eh, si os vais a www.payoffmanager.com, en el apartado de Addons, tienen los que os enseñaba antes del core, que son los que han hecho ellos, el de poner una fecha límite para la... O sea, una fecha límite de aplicación, o sea, de mandar la candidatura, el de application que vimos, el de bookmarks. ¿sab? Y luego tiene también de terceros. Entonces aquí en terceros sí que hay unos cuantos, ¿no? Eh, pues por ejemplo, para usar con e conectar con Elementor... Aquí, bueno, tiene algunos themes también que ya están hechos para la parte de diseño. Yo siempre prefiero hacerlo... Bueno, que me pase un diseñador el, el diseño y yo pues modifico el CSS y lo que haga falta, ¿no? Pero si, si queréis hacer algo rápido y no controláis mucho de CSS ni, ni de desarrollo y demás, pues hay algunos hay algunos teams que ya vienen hechos y no os tenéis que matar mucho. Ah, por ejemplo, este pone que es un theme. Este no lo había visto. Claro, que, que estos irán cambiando ah, pero... poco a poco, ¿no? Los, los de terceros. ¿Qué, qué? Irán cambiando los de terceros. Sí, van añadiendo nuevos. De hecho... La última vez que había visto los de terceros eh, Porque no lo iba a comentar en este caso eh, había un, Estos no estaban Ni el de SpyJox, ni el de Elementor eh, van, van añadiendo nuevos, nuevos campos Este creo que sí que estaba eh, Lo que sí que tenéis que tener cuidado Me acabo de dar cuenta ahora eh, por, por una experiencia que tuve con una oferta eh, Con una oferta de trabajo, sí <risa> ya, ya voy bien. Eh, una experiencia que tuve creando una, una página de, de ofertas de trabajo es que algunos plugins de terceros no son compatibles con otros o no son compatibles con los propios plugins de, de WordPress Manager, con los oficiales. Y entonces es posible que queráis añadir dos cosas al mismo tiempo y no sean compatibles. Entonces, antes de comprar cualquier eh, extensión, preguntad primero. Porque si no igual os veis con una extensión que no sirve para nada. En, en mi caso creo que fue con este, con el de campos extra, eh, vale. Que este creo que es el que te deja, Job listing. este te deja añadir campos extra, pero no me doy cuenta dónde, en qué cosas eran. Y este era incompatible con uno, creo que, que con el de la fecha, el de deadline. De la fecha de fin y no sé qué problema daba y estuve rompiéndome la cabeza porque no sabía dónde venía el problema. Y dije, ah, vale, vine de aquí. Entonces contacté al soporte y me dijeron, no, es que no es compatible con tal y yo, ostras, pero si es una extensión oficial del plugin debería ser compatible. Pues no, eh, tener cuidado con eso. <risa> eh, bueno, y tienen bueno, hasta cinco páginas, ¿no? tienen Bueno, Google, claro, si usas Google Maps tienes que meterle la API de Google que creo que tiene unos cuantos créditos gratuitos, pero después tienes que pagar eh, Aquí sobre todo también hay bastantes teams que la mayoría están en ThemeForest si no me equivoco Hay más teams ¿no? Por ejemplo el de Listy este, sí que sé que, que estaba en ThemeForest en su momento Creo que si vas aquí... no, bueno, en CSS Igniter, vale eh, Entonces, por ejemplo, eh, este es un theme pensado para, para ofertas de trabajo y queda chulo. Lo que pasa es que el problema que le veo yo a los themes ya hechos es que hay que ver que a nivel de optimización, bueno, si no os importa mucho eh, indexar en Google, pues bueno, lo podéis meter, ¿no? Pero bueno, también tenéis que pensar en los usuarios y que no les tarde mucho tiempo. Entonces, si metéis uno de estos themes, seguramente, eh, tendréis que optimizar, bueno, como con todo, ¿no? Pero tenéis que optimizar más porque no es lo mismo que si lo hacéis vosotros y sabéis, es como... Cuando hacéis comida en casa, que si la hacéis vosotros sabéis lo que lleva, pero si la compráis fuera os pueden meter cosas que no, que no sabéis lo que llevan. ¿no? Eh, pero bueno, está interesante porque aquí podéis verlo un poco más bonito, porque claro, verlo como viene por defecto, decís qué cosa más fea. ¿no? Que a ver, si, si controlas CSS o, con, o contratas a alguien para que te haga el diseño y te lo adapte... Pues ya está, pero claro, si viene de serie y dices tú, bueno, tampoco quiero gastarme mucho dinero en, en contratar a alguien, ni mucho tiempo en, en editar los CSS. Pues te, te vienes a uno de estos themes, ya te digo, están en la sección de, de terceros. Que bueno, pone extensiones de terceros, pero realmente están mezcladas las extensiones de terceros con los themes. Y entonces aquí, pues bueno, pues tiene, por ejemplo, el filtro, ¿no? Lo tienes aquí a mano. Eh, sale con una foto, o sea, sale más bonito, ¿no? Que En el otro lado salía como gris y solo contexto. O aquí sea, te pone una foto, te pone la, lo la localización y tal. Entonces, si vas a, aquí al listado, pues sale más bonito, sale así como en un mapa. De hecho, esto eh, creo, es otra extensión. Otra extensión, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es otra extensión de terceros que había. Y entonces aquí te sale en el mapa y te dice: pues hay tres ofertas aquí. Y le das y te sale pues una aquí, otra allí, otra ya. O sea, ya es un poco más bonito. Digamos que son posibilidades que tiene, pero por defecto, si queréis llegar a esto, os compráis un theme o curráis, os lo curráis con, a, a, a, picando códigos. ¿Lo que? La de y la de una aplicación que para darle alta a hoteles o sitios de alojamiento sí. que te lo haces tú, que esta mañana he visto una aplicación que te gestionaba precisamente esto, o sea, hmm. te hace todo esto la aplicación. No, CPTUI, CPT ese lo suelo usar yo para crear Custom Post Types cuando no quiero usar código y ese simplemente es para crear eh, Custom Post Types, o sea, tipos de tipos de publicación que no sean ni entradas ni páginas, pero sí que puedes crear el, el Custom Post type pero no serviría directamente para lo, para lo que comentas eso sí. Eh, pero bueno, al final eh, con CPTUI lo que haces es crear Custom Post Types y por ejemplo las ofertas y los currículums son, al final son Custom Post Types. Sí, o sea, lo que pasa es que en vez de crearlos tú y hacer eh, los listados y hacer los formularios y todo por separado, pues eh, coges el plugin de WP of Manager y ya lo tienes todo que lo lo, hecho. Sí. Lo coges y ya tienes todo hecho, ya no hace falta que, sí, sí. que te molestes. Y luego tienes un montón de extensiones para, para ampliar funcionalidades, ¿no? Que yo, por ejemplo, esto del mapa queda bastante chulo, pero también carga la página, entonces... Yo en ese sentido suelo ser un poco más minimalista, pero depende del cliente, depende del proyecto, claro. Darle un poco de estilo, está bueno. si aquí, bueno, pues se ve... Aquí el mapa a la derecha... No me gusta que, que amplíe el mapa, no sé por qué. Sí. Y bueno, aquí pues tiene lo tiene como widget. Y esto no, vale, no sé si tiene lo del, del vídeo, aquí puso también una, una galería de imágenes. Aquí como puede, como podías meter bloques, pues podrías poner lo que quisieras, ¿no? Esto supongo que, que lo tienen puesto con, a lo mejor, advanced custom fields sí, o sí. de alguna forma, así claro, Son custom fields. custom fields por aquí. Lo que pones vehículos, coches, pones empleos. Y aquí, por ejemplo, pues tienen el listado entero. Luego tienen, pues por ejemplo, de restaurantes. Y pueden filtrar. El filtro creo que es otro. Era otra extensión. No me doy cuenta ahora si de pago gratuita. Y puedes hacer un filtro. le puedes decir aquí solo las que están destacadas. Eh, que te lo, lo ordene por fecha. Está bastante guay. Y ahí tienen eso. A ver. Eh, creo que no es, De hecho, creo que no es caro. Eh, bueno, 30 y 34, 49 al año. Pero eso, si puede que te encaje, puede que no. Yo es que normalmente me cuando me contratan, me suelen contratar para hacer ya, a, adaptar un diseño a medida. Entonces, lo que son estos Teams no los suelo utilizar porque ya vienen con cosas que a lo mejor sobran o, o cargan mucho la página. Entonces, ya voy a cojo Astra o, o lo que corresponda en ese, en ese año porque he ido cambiando, ¿no? Antes utilizaba Genesis y ahora uso Astra porque es más ligero, ¿no? Pero, y voy cambiando pero si no te quieres si, si no contratas a alguien para eso pues tendrías que coger un theme y para por delante normalmente me contratan y me dicen vale eh, tenemos este diseño o queremos hacerlo de esta forma y entonces yo luego pues creo el child theme y, y voy creando el css y le voy dando formato y añado las extensiones que hagan falta no para poner los mapas o para poner los filtros o las aplicaciones o lo que sea y digamos que lo hago un poco más a medida, entonces mi caso es ese que me contratan para hacerlo pero ya tienen un diseño predefinido pero claro, si tienes que contratar a alguien vas a tener que pagar bastante dinero y si solo quieres hacer la prueba ¿no? para un producto mínimo viable y ver si funciona o no funciona pues a lo mejor no tiene sentido que contrates a alguien y te gastes mil euros en modificarlo y te coges un theme y miras a ver si funciona o no funciona. Ya luego si funciona y quieres algo más profesional, pues contratas a alguien que sepa del tema y oye, mira, hazme un diseño a medida, no, contratas a un diseñador que está con diseño a medida, contratas a un desarrollador que te lo adapte a WordPress y ya está. Porque normalmente los diseñadores, bueno, hay, hay excepciones, ¿no? pero diseñador, diseñador, suelen centrarse en la parte de diseño y no se fijan tanto en la parte de desarrollo y entonces lo que suelen hacer es coger un theme de simforex no saben exactamente a nivel técnico qué tal es o, o qué tal no entonces a lo mejor pues te cogen un theme que te mete no sé 20 plugins ya por defecto y te carga un montón la página y luego da, da problemas de incompatibilidad y tal o sea no digo que sea en el caso de todos los diseñadores pero sí que a veces cuando alguien es experto en un campo y se mete en el otro, porque normalmente la, la persona dice, quiero una página web, entonces va un diseñador y dice, vale, un diseñador web, pues hazme una web. Y puede ser que el diseñador diga, pues mira, eh, solo te hago el diseño y luego tendrías que contratar a alguien para desarrollo. Puede ser que el diseñador eh, se alíe ¿no? o tenga a alguien a mano, un colaborador que sea de desarrollo, por ejemplo, en mi caso pues hay, un, hay un diseñador que normalmente me suele pasar trabajos y decir, vale, me pasa el diseño y yo lo adapto. Pero yo normalmente no hago el diseño porque no es algo que se me dé a mí bien. Si que toco CSS y si miro un ejemplo lo, lo hago. Pero si me dices, hazme un diseño de cero con un logotipo y tal, ni puñetera idea. Entonces yo eso se lo he dejado a, a otra persona y esa otra persona me deja a mí. Y los desarrolladores, ¿qué suele pasar? Pues que nos entramos en la parte técnica, que sea ligerita y tal, pero claro, eh, acabamos con una cosa así, ¿no? Porque decimos, vale, que sea algo ligero, que sea funcional, vale, aquí es funcional, ¿no? Puedes puedes mandar un currículum, puedes mandar una oferta, pero bueno, esto no lo vas a, a publicar, porque dices tú, ¿y aquí quién coño te va a mandar? <risa> Perdón, ¿quién te va a mandar eh, una oferta ni nada? Porque esto es pedísimo, ¿no? O sea, Así si por defecto, esto no hay quien lo coja. <risa> Entonces tendrías que contratar a un diseñador y, y si no controlas de la parte de desarrollo pues tendrías que contratar también a un desarrollador para que te lo haga. Y si no, pues te compras un team y para eh, adelante. Vale, este... Joder, a, me suena que antes tenía más, una inscripción más grande. Eh. Aquí no dice mucho más. Bueno, que puedes añadir campos extra. Este con el que tuve el problema, no sé si por culpa de él... ...o por culpa de otro plugin... pensé que chocaban... Eh, ...luego tiene... ...bueno, tiene extensiones para importar trabajos de otros sitios... Eh, ...que la mayoría son americanos... ...por ejemplo Matador Jobs, no me suena de nada... Eh, ...lo puedes integrar con Jetpack... ...bueno, Jetpack es... ...es como una bomba de rojería porque tiene... ...es un plugin... ...pero tiene como 30 plugins metidos dentro... ...entonces hay que tener cuidado porque... ...a veces la gente dice, vale, voy a meter Jetpack... Y, <ríe> y es un plugin, es un plugin, solo, no, yo solo tengo metido este plugin, y dices tú, ya, pero es que en ese plugin hay 30, y a lo mejor tiene todas las todos los plugins de jetpack eh, activados y la página va lentísima. O sea, bueno, jetpack tiene sus cositas interesantes, pero claro, no quiero decir hablar yo mal ahora de aquí de Jetpack, claro, que exacto. Que uno... ah, es, un, sí, sí. Es, es un plugin muy interesante. Eh, lo que pasa es que obviamente eh, ...no es apto para todas las webs, ¿no? A ver, tiene una parte de estadísticas que es brutal... ...pero claro, eso te carga la página y luego tiene cositas... Ver, ...lo interesante es que tú le digas... ...no sé si ahora deja, que hace muchos años que no lo uso... ...pero en su momento te dejaba desactivar los plugins... ...entonces podría decir, por lo menos es eh, desactiva los que siguen instalados... ...pero al menos te dejaba desactivarlos... ...pero claro, normalmente la gente instala Jetpack y deja todo activo... Y ...entonces eso carga bastante la página... Eh, de, de WooCommerce este, creo que estaba en el otro lado sí. este, es, eh, claro, este serían gratuitos eh, mm, vale, decir que el usuario tenga que comprar primero un pack para poder eh, navegar, ver, aplicar contactar esto sería un poco una alternativa a, a, lo que, a un membership site ¿no? porque en el otro lado sí que está con un membership site creo que con Resting Content Pro pero si no, pues podrías vender packs. Es decir, pues compras este pack y puedes acceder para poder acceder a, pues, a ver lo, las ofertas de trabajo y ver todas las cositas. Eh... Esto, esto no sé para qué es. Bueno, pues podéis dar un ojo porque son cinco páginas. Entonces hay uno de emails. Este pues coge trabajos de... O sea... Eh importa trabajos de, de un rss eh, este también importa trabajos de no este ah, no, este es un theme vale es otro theme eh, otro theme más eh. vale este es para enlazar con ultimate eh, member que es ser uno de de membresías también eh, otro theme, este, bueno, este creo que lo comenté antes eh, un poco por encima este de WP All Import es, es un plugin que está bastante bien para importar datos eh, tiene versión gratuita y versión de pago entonces si queréis importar un CSV ya con todas las ofertas de trabajo pues podéis utilizar esto obviamente tendréis que adaptar el, adaptar el formato y eh, las columnas para que sean las correctas porque si no no, no va a funcionar, lo bueno de UWP WP import es que te dice vale, esta columna tiene que corresponder con la otra, o sea, le dices, esta columna corresponde con la otra, entonces le puedes decir, le puedes eh, ¿qué? guiar un poco sí pero bueno, le puedes decir tú, pues esta columna del CSV corresponde a esta columna de, de la base de datos no es, no, no es para, para gente que esté empezando tampoco, pero bueno. Eh, bueno, este es otro de allá. Es que tienen bastantes, pero que son de, de América, sobre todo. Eh, integración con Bodypress. Eh, aquí para que localice dónde está el usuario. Aquí tendréis que tener cuidado con el tema de la privacidad y los datos y demás, porque hay cositas que tenéis que avisar y, y poner datos. Eh, más teams Aquí sobre todo hay bastantes teams eh, Luego este... Os dejo editar. Es que me suena que algunos campos... <coughs> Perdón. Algunos campos, no sé si eran los de ofertas o los de trabajo, había algunos campos que para editarlos tenías que utilizar un, una extensión de estas. Eh, uf. Pone 10, ¿no? Vale, es que se ve un poco pequeño. Okay. Me gustaba más el, el papelito. <risas> eh, vale. Bueno, a hacer listings aquí para que te sugiera automáticamente un resumen bueno hay bastantes bastantes cosillas esto es para diseñar la parte de o sea el ay, ¿cómo será? El escritorio bueno donde salen los trabajos eh, para creo que de la parte de, de empresa no para editarlos eh, luego este para cambiar los colores pero bueno a ver, si no sabes ese, ese te puede venir bien eh, para cambiar colores de cositas, pero bueno, si sabes CSS o contratas a alguien que sepa CSS, realmente este este, este plugin te sobra. Eh, luego, hacer perfiles de, de empresa, o sea, a, como en el caso de los usuarios con los con los currículums y demostrar su perfil, pues también mostrar el de empresa, porque normalmente a las empresas, o sea, sale la oferta de trabajo, pero no hay, digamos, un directorio de, de empresas. Eh, Regiones predefinidas... Este, este no es el que salió antes, ¿eh? Sí, es que están como... Hay algunos que están sí, de que creo que uno es para los currículums y otro debe ser para, para los trabajos. O sea, que cuando tú mandes una, una candidatura, eh, le aparezca, le aparezca al, al empleador o la empresa, le aparezca tu localización y luego también que te sugiera automáticamente trabajos y sí, este también el tema de, de geolocalización El tema de geolocalización normalmente no me suelo meter mucho porque ya carga la página a veces hay problemas con el tema de coger las IPs bueno es, es otro rollo y, y bueno luego hay las gratuitas que están es los enseñantes bueno eh, pues tienen bueno por ejemplo este thing que, eh, que salía antes es que este no sé dónde dónde se mira pero este es gratuito a ver eh, dale lo tiene aquí en WordPress lo que no sé es de cuándo es bueno vale, bueno está bastante actualizado bueno. Este por ejemplo es gratuito nada que ver con la foto <risa> porque aquí debe tener ya los bueno la foto no se ve mucho a ver si se puede ver aquí en grande Madre mía. Bueno, se ve pixelado, pero en teoría podría quedar así, como más bonito, ¿no? Con los filtros y todo, pero por defecto te sale esto. O sea, tienes que darle un poco de amor también. Como <risa> casi todos los teams que los miras en la demo y dices, tú Ostras, qué bonito es! Pero luego lo vas a instalar y dices, ¡tú bueno! Es pues esto se parece un poco a, a lo que ya tenía. ¿no? Pero bueno, tenéis un fin gratuito. Eh, el de Campos, eh, bueno, como quedan 5 minutos, no, no voy a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo? o sea Es un theme que ya tiene estilos en general, pero tiene estilos específicos para las páginas de de, w, de WP Job Manager. Pero ¿Se instala como theme? Sí, como theme. Ya no lo podrías con Astra. ¿Pones Astra o pones este? Exacto. Entonces, por eso comentaba antes que decir bueno, que yo normalmente pues cojo Astra y creo un chain theme y cojo el diseño del, del diseñador y pues lo adapto, ¿no? Digo yo, vale, cojo con un CSS o con lo que sea. Y en este caso, claro, tendrías que mmm, adaptarte a lo que te da este theme. Entonces, si lo tienes que modificar, como no lo has creado tú ni sabes cómo funciona porque no lo, es la primera vez que lo usas, pues a lo mejor te tiras un montón de tiempo simplemente para entender cómo han hecho... ¡Uy, perdón! cómo han hecho el theme y, y dónde tienes que modificar las cosas. Porque a veces pierdes más tiempo haciendo eso que haciendo un chat a medida casi. El de Jetpack obviamente también es gratuito y el de WooCommerce porque es de automatic. Eh, luego este de, de, de, de poblar automáticamente con, con un RSS también es gratuito. El de Ultimate Member. Eh, el de WP All Import, pero oh, WP oh, All ah, Import eh, es premium, por ejemplo, si queréis importar algo a WooCommerce, ahí tenéis que pagar. Eh, el de Contact Listing, el de Job Colors, y ¿qué más? El de, el de, la, el de los perfiles de empresa y el de las regiones predefinidas. Entonces, eh, bueno, pues eso puede ser interesante Según el caso pues, O contratar a alguien que os haga el diseño Porque por defecto Muy bonito no es O si no, pues eh, coger un, un tema Me suena que el de Listy que, vi, que vimos antes por aquí Este es el de Listi, Que la empresa que lo desarrollaba eh, CSS Igniter eh, Me suena que no, no estaba mal, o sea, eran buenos desarrolladores Lo que no sé es, bueno, ¿qué tal será, por ejemplo, de Pagespeed? Page Así como, por curiosidad, ¿eh? Más que nada. ¿Qué tal está por aquí? Uh, vale, como es una... Creo que no me, no me va a dejar poner la demo normal. Mm, sí. Eh, normalmente si voy aquí, por ejemplo... Vale, sí. Eh, no, quieto. Sí. A veces si lo hacen aquí, sí. Siempre me da curiosidad cuando miro los teams, miro por si a ver cómo. Bueno, a ver, lo que diga PageSpeed tampoco es que vaya a misa, pero te da un poco una idea si te sale algo muy mal. Si te sale una puntuación muy mala es que, que no va muy bien. Que muchas veces también influye eh, el servidor que utilicen, la optimización que tengan, porque claro, a lo mejor está optimizado, está cacheado, el servidor es muy bueno y aunque el theme tú luego lo vayas a meter en tu hosting y, y no cargue ni para atrás, es posible que, <risa> que, que a ellos les cargue muy bien. En este caso, pues tampoco es una locura. 68 no está mal, pero por ejemplo Astra pues, puedes conseguir mejor puntuación. En este caso no sé si ya está optimizado. Si ya está optimizado, un 68 móvil. Ya optimizado, bueno, depende. Así que ahora estoy mal acostumbrado a Astra. Antes cuando utilizaba Genesis, un 68, 70 y algo, era maravilloso. Pero ahora estoy acostumbrado a Astra y se mueve por los 90. Pues sí, vale. Eh, ¿Tres minutos? Vale. Entonces, eh, pues lo voy a dejar aquí. Si hay alguna consulta más... ¿Alguna dudilla? ¿Alguna cosa que queráis ver? Si no, pues os dejo de dar la chapa por aquí. <ríe> vale. vale. Perfecto. Gracias.